Wake up De nuevo un viernes y aún comienzas a un durmiente comienza a La ducha vierte fría e hiriente, el agua te forjará. Unidas en acción, reivindicativa, feministas, feministas. aliadas, sin violencia machista. No a la precariedad laboral, no, brecha salarial, no a la violencia machista, por un trabajo decente sin discriminación para nosotras las comisiones obreras de Banco Santander todos los días es 8 de marzo so wake up.